¿Quién considera usted es el responsable de la deficiencia en la recogida de basura en San Francisco de Macorís? Bueno. ¿La Alcaldía o Móvil Soluciones Ambientales? Esa es la pregunta. Repito, ¿Quién considera usted es responsable de la deficiencia en la recogida de basura en esta ciudad? ¿Alcaldía o Móvil Soluciones? Eh, 829 451 3381, en nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp, por ella... Usted puede respondernos la pregunta o puede también hacer o dar su opinión al respecto. Muy bien, si es que esperamos en el camino ya le leeremos lo que usted dice, sea respuesta o sea eh, comentario sobre la pregunta. Continuamos con el contenido del programa. Miren, a propósito de la pregunta del día, el servicio de recogida de basura en San Francisco de Macorís recibe críticas de los municipios. En los últimos meses, el descontento de ciudadanos franco-macorizanos por el servicio de recogida de basura se ha acrecentado de forma constante en los diferentes sectores que componen este municipio. El cúmulo de basura se ha hecho evidente. Sobre este particular, en diferentes ocasiones en el marco del programa de mañana, hemos cuestionado tanto al alcalde Siquión ng de la Rosa, como al gerente de móvil soluciones ambientales Eric Risset sobre el motivo de la deficiencia que resulta innegable. Ambos han ofrecido razones y expresado intención de mejora sin que hasta la fecha se haya percibido. A consecuencia de la constante queja que recibimos a diario, el equipo de producción decidió visitar varios sectores y preguntar a quienes residen allí ¿Qué tan frecuentes se recogen los desechos sólidos de la zona? A continuación, mostramos sus respuestas. Adelante. Muy bien. A ver, Amado. Dos días. Ellos la recogen, pero últimamente están durando hasta dos y tres días para pasar días. a buscarla. Dos y tres días para pasar a buscarla. En promedio como de. Ajá, como de cinco o siete días que no viene por aquí. Esto es un vertedero por toda parte que no aguantamos más. Así es que esperemos que el nuevo cínico mande para acá el camión, que ya basta, ¿me entiendes? Los perros y cosas haciendo demasiado desastres en la barrica, ¿tú me entiendes? ¿Al, ¿Alguna vez se viene? ¿Que si van bien? Sí. ¿Alguna vez se anda la basura ahí? Que se acaba. Ellos alguna vez se vienen, pero algunas veces se tardan. Yo digo que era que no padre. El sistema de recogida de basura en San Francisco de Macorís es una vergüenza. Siquio NG de las Rosas, un hombre que hizo una sindicatura buena en 1998, a dos años que tuvo ahí, me parece. Pero esta ocasión. Es pésimo el servicio de recogida de basura. No sé... Bueno, hay que culpar al ayuntamiento, porque tienen una compañía ahí que realmente esa compañía no hace el trabajo efectivo que debiera hacer. Aquí no se está recogiendo la basura. Supuestamente aquí en Vitervalle... No se recoge la basura. Aquí duran dos meses para recoger la basura. Aquí tenemos que pagar para que no arga tanta basura. Porque no se está cumpliendo con el deber del ayuntamiento. Supuestamente que tiene que, que ser responsable a que Macorís tiene que estar limpio. No recogen la basura para acá. Mira. Y ahí habían más de 100 sacos de basura. Y de este lado también. Y yo hablé con el muchacho de camión que es amigo mío y vino y pasó el lunes pasado, ya hace 15 días, el lunes hizo 15 días. Y mira todavía... Bueno, lo valoro muy malo porque el síndico no está cumpliendo con la basura aquí. Eh, no creo que gane en próximas elecciones este síndico porque aquí lo que estamos es pasando trabajo con esta basura. De, ¿Cuántas veces vienen a recoger a la basura? Eh, por aquí casi no viene, si viene, viene cada 15 días o 20 días. Van van como 20 días que no vienen. ¿No recoge la basura por acá? Se sí, llovieron a buscar, pero vienen muchos que no vienen. Bueno, esa es la opinión de gente del pueblo, el pueblo llano, el pueblo sencillo. Ahí no hay ningún, bueno, a excepción de Rojas, que lo vi ahí, no hay ningún dirigente político de oposición que esté hablando. Ese es el pueblo que está hablando. Muy bien, Yerjan La Antigua. Usted que sabe de basura, recójame esa funda. <ríe> como, Miren. Como decían antes. Adelante. Para poder entender y dar una explicación de esto, tenemos que irnos al contrato. ¿Verdad? Y ver a qué se comprometió la compañía y a qué se, compro, se comprometió el ayuntamiento. Y dice que la compañía, eh, Pedro, si me ayudas acá, que la compañía eh, se denomina prestadora de servicio en esta ocasión. Nota, este es el contrato, vamos a verlo, ¿verdad? dice aquí Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, Antonio Díaz, que fue el alcalde que, que firmó esto, ¿verdad? Y Móvil Soluciones Ambientales, que en lo adelante se llamará la prestadora de servicio, mírenlo aquí. ¿Y a qué se compromete la prestadora de servicio? A un plan de educación ambiental sobre el tema de recolección. Oigan esto, eso es lo primero que no está cumpliendo Móvil Soluciones. El plan de educación ambiental. Sobre el tema recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y oleosos, coma plan de minimización, manejo del vertedero, buen dato, y programa de transformación de, este, de residuos de este municipio de Macorís. Hay, de, de, de este acuerdo pocas cosas se está cumpliendo, más que la recolección que tampoco se está cumpliendo en algunos sectores ahora. Dice esto que incluye, aquí incluye, educación ambiental sobre el tema, recolección, transporte, y disposición final de los residuos. Es una, esto es una repetición de lo que ya dice aquí. ¿Se está educando a la población con relación a eso? No, o sea que se está incumpliendo. Dice, el, dice este contrato que no se incluye como objeto de este contrato la recolección, manejo y transporte y disposición final de residuos no domésticos. Eso es a lo que se llama, por ejemplo, si usted tumbó un, una rama de un árbol, eso no, no lo incluye ni tierra, ni cosas así ni tampoco desechos peligrosos, ni biopeligrosos desechos hospitalarios, material explosivo y desechos de origen industrial tampoco lo incluye, yo lo veo correcto eso porque para eso, pero dice que la compañía se compromete a diligenciar la aprobación de la licencia para estos fines, es decir que ha, que ha debido completar este proceso ¿cuál es el monto que se paga? míralo aquí se paga un monto por el servicio de 5.300.000 pesos. Yo lo veo poco para eso. Sin embargo, eso es un problema de ellos. Si usted quiere trabajar barato, bueno. Entonces, eh, dice aquí que la, la prestadora de servicios serán, ni la, ni la entidad contratante ni la prestadora de servicios serán responsables de cualquier incumplimiento del contrato ni su ejecución, eh, si esto ha sido eh, provocado, ¿verdad?, por causa de fuerza mayor, ¿verdad? Eso es entendible. Por ejemplo, si el camino se dañó porque... Aunque no lo dijera, es entendible. Exactamente, es entendible. Pero, ¿qué resulta? La cuestión es, miren, dice aquí, este es el artículo 11, está en la página 7 del contrato, que la prestadora de servicios realizará, los servicios y cumplirá sus obligaciones establecidas en este contrato con diligencia, eficiencia y economía. ¿Usted, ¿Usted entendió, usted escuchó? Repito, que la prestadora de servicios realizará los servicios y cumplirá sus obligaciones, yo lo estoy resumiendo, ¿verdad? para no leer todo eso, con diligencia, eficiencia y economía y empleará métodos ortodoxos de administración y utilizará la tecnología avanzada más adecuada, así como los equipos maquinarias y materiales más seguros y eficaces. Eh, con relación a todo esto, vamos a ver, dice que la prestadora no exigirá ningún pago adicional por ningún concepto en relación, y... Eh, hay una, una, una parte aquí donde se habla de, del fiel cumplimiento. Dice, para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, la prestadora de servicio hace formal la entrega de una póliza de seguro a favor del ayuntamiento, equivalente a, al 4% del monto contratado. La prestadora será la única responsable frente a reclamación de terceros por concepto de, de daños y perjuicios. Vamos a ver. Eh... A ver. Bueno, la cuestión es que este contrato, este contrato realmente no está siendo cumplido, de acuerdo a lo que dice aquí. Porque primero no se está educando a la población con uh -huh. relación al manejo. Y ya se terminó ahí. Lo que tú... No, no, lo que pasa es que yo estoy resaltando sí, lo más importante. Me imagino ¿Tú... que resaltaste lo más importante, pero dentro de lo más importante no hay niveles de compromiso en el contrato. Mira. Cuando eh... tú lo analizas, tú te das cuenta que no hay un compromiso como. Eh, claro eh, eh, sobre, sobre las sí cosas. mira mira aquí por es ejemplo como muy sencillo. En, sí mira general. aquí en el, en el artículo muy 26 general, ajá en el artículo 26 dice que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís tendrá derecho a suspender los pagos e inclusive los servicios de la prestadora mediante notificación escrita verdad uh -huh. si la prestadora incumple sus obligaciones establecidas bajo este contrato o sea más claro de ahí, no canta un gallo. Pero hay, si que usted... ver a, hay que ver a qué se compromete el ayuntamiento, porque si el ayuntamiento falla y la prestadora también, eso podría indicar que a la cláusula de no responsabilidad se aplica. ¿Entiende? No, no, espérate, porque no entendí. Okay. Yo te contrato a ti. Sí, no, no, Para no, que pero... tú me, me cumplas con una serie de requisitos, sí, eh, ¿verdad? Que el sí. contrato una gente se obliga a hacer o no hacer una cosa y el otro, ¿verdad? A, a, a, a pagarla. Entonces, si Móvil Soluciones se comprometió a recoger la basura y a un plan de educación, ¿verdad? Eh, con relación al, al manejo de los desechos sólidos o la basura y usted me está incumpliendo, y no hay ninguna causa fortuita o de fuerza mayor que le esté impidiendo a usted realizar eso a lo que usted se comprometió, entonces usted está incumpliendo el contrato y por tanto yo puedo rescindir de él o dejar de pagarle. Es lo lógico. Yo lo que te digo, si en la negociación el ayuntamiento se comprometió a ciertas acciones que no la ha hecho, y esa es la razón por la que Móvil Soluciones no cumple, hay que ver si el contrato lo establece. Porque entonces ellos no. podrían utilizar la cláusula de no responsabilidad. No, porque en este caso, si tú te das cuenta, eh, ¿cuál sería la causa, por ejemplo, de que Móvil Soluciones diga el ayuntamiento no me está pagando, sería no, la única, no sé, habría que leer el contrato en su Pero contexto que es que no lo hay. para ver si o sea, que hay. no hay condiciones, entonces el asunto del camino era una mentira? no, no, pero espérate aquí ese no, es uno aquí, de los aspectos que Amado sí, claro, mira, porque eso es lo que debe de garantizar juzgando. yo lo que estoy juzgando a ver si aparece sí. lo que Eric ha dicho tantas veces sí. que, que el ayuntamiento se comprometió a arreglarnos el camino y no nos lo ha arreglado uh -uh. por eso no hemos podido llevar no. la basura eh, en, el contrato, con eficiencia. en el contrato en el contrato incompleto no habla del camino en el contrato no habla del camino Eric y entonces en ningún momento habla del camino Y, Erick, ¿y entonces. En este contrato? ahora bien lo que sí se entiende, y aquí, Exacto. y aquí eh, miren, no habla del camino en el contrato, pues yo lo revisé. Ahora bien, lo que sí no parece lógico es que Móvil Soluciones tenga que arreglar el camino donde seis eh, municipios están tirando basura. Por ejemplo, no le ahora se habla de lo que tiene que ver con el manejo del vertedero. Sí, del vertedero, del trayecto, no te habla en ningún momento, pero no parece lógico que Móvil Soluciones asuma el arreglo de un camino donde está tirando, eh, donde está cruzando por ahí Salcedo, Tenare, sí, no. Villatapia. Yo no digo que lo asuma. Yo estoy totalmente de acuerdo Ajá. contigo. Lo que yo digo es, no es argumento. ¿Por qué? Senc no, claro que no. Claro, ¿por qué? Porque de hecho ni el ayuntamiento se comprometió a repararlo aunque debía de ser su obligación y habría que ver, porque también ese es un camino que podría corresponderle a obras públicas o, o podría sí. corresponderle a agricultura Me, como camino estás, vecinal. Sí, voy, a, voy, a concluir, como voy a concluir No, está eh, pasado ya, ya. Eh, apure. Tú tienes la imagen, Israel, no, ahí. Porque si van, a, si van a justificar que es el camino, desde por sí yo le digo que no es el camino, porque ahora mismo está seco y el camino ya se medio que se anchó un poquitico, pero los Yo trabajos están paralizados. Lo que sería importante es que el alcalde que está viendo el programa nos llame y nos diga cuál es la situación y que nos llame Eric Rizé y que nos diga cuál es la situación. ¿Tú tienes camiones dañados, Eric? Puedes díselo al pueblo y renta, y renta otros camiones hasta que salga de la crisis. Yo lo que pienso es que mira, mira cómo está el camino. Sí. Quítame la, la, el yo, dolly mire, mueve el dolly un poquito para, para que ¿Eh? no me digan a mí, eh, eso hace como unos 10 días más o menos. Eh, okay. Que no me digan, eso yo voy en mi carro, no en mi ha, carro bajito. No ha habido lluvia no, no. muy prolongada, lo que ha Pero habido yo, es chubasque Yo voy en mi Digo, carro, chubaco. yo voy en mi carro ahí, <risa> o sea, en mi carro bajitico, y pude llegar al mismo vertedero. No son dilo. Sí, pues un Sonata. y sí, que tiene que ser un que Sonata. un carro bajito, Sonata. A oh, Dios, pero yo no he dicho Bro. nada. Pues pero pudo hacer Pero puedo hacer un Mercedes, ¿verdad? Exacto. O una BMW. Es Un Sonata sí. <risa> 4x4. No, no, yo que es bajito y Chamo. yo puedo acceder sin problema. Pero mira, no se le ve un hoyo. En ese, en ese trayecto, no. En ese pedazo, por lo menos. Esa es la parte llana y casi nunca hay problema en esa partecita. Chamo, Adelante, algo, ya. Uh -huh. Amado. Bien, vale. mira, eh, chamo, te envío un videito. Ahora, sí, eh, mira. Eh, uno de los aspectos eh, eh, en los que Amado citaba es el tema del vertedero, que habría que dilucidar, que, que establecer qué es lo que debe de ser, aún no estando en el contrato, a quién es que le corresponde el tema del vertedero municipal, que una de las excusas o argumentos que ha usado el señor Eris Ricep eh, para decir que son de las cosas que lo han incapacitado para cumplir. Y nosotros siempre destacamos, bueno, pero el antes estaba. Eh, eh, o sea, el vertedero siempre ha sido el mismo. Y ayer decía yo que uno de los argumentos que Sikyo, pues establece es que la capacidad eh, del vertedero ha disminuido porque la población de San Francisco de Macorís es mucho mayor que cuando vales, cuando tratan de comparar, o sea, hay mucho más cúmulo de basura en San Francisco de Macorís y, y todo este tipo de cosas como una sobredemanda, podríamos decir son estos argumentos justificados no lo sé creo que no porque es un tema de recolección que se da eh, de, de, de puntualidad en, en las fechas en los barrios en los lugares no es que esté lleno hasta arriba el vertedero es que no están yendo donde la gente es que no están visitando las comunidades eh, yo hablo, hay, eh, hay un video ahí del vertedero, eh, de hace unos días también que estuve por allá. O sea, yo hablaba, eh, con cuando estuve por allá le preguntaba, Siquio, oh, A él, él no le gusta que comparen con el tema de, de la gestión pasada, pero es una realidad que tenemos en San Francisco de Macorís, de que antes esta situación sencillamente no se daba. Y hemos escuchado diferentes situaciones. Mire, este es el vertedero, y los trabajos que se estaban haciendo de... De remodelación, de, o sea, de, de, de, de trabajarlo para que los camiones, uno de los problemas que también se da en el vertedero es que los camiones se atascaban todos. Ellos están haciendo tratando de hacer como una especie de parqueo o para que tengan fácil movilidad los camiones a modo de círculo que puedan salir porque se atajaban todos y era un caos y el tiempo se, le, se perdía mucho tiempo tratando de salir. Pero entonces cuando venimos a la realidad, más allá de esa situación que pueda tener Móvil Soluciones, que tiene el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, esto es por un lado, pero entonces cuando venimos a la realidad del pueblo de San Francisco de Macorís, la situación es sencilla, que la gente está desesperada porque entiende que la gestión o Móvil Soluciones no le está dando respuesta a su necesidad de la recolección de la basura. O sea, sencillamente la gente dice... Hay un problema, yo tengo 15 días, tengo 20 días, o antes venían de manera sistemática, lunes, miércoles y sábado, ahora pasan una semana o me dejan la calle de atrás, los camioncitos de Dominicana Limpia, eh, que, que me parece que, que volvieron, y es lo que me comentaba Siquio en ese momento, Hacen un trabajo importantísimo. Está el aspecto... La Dominicana Limpia, eso es... Un es una organización, del, del gobierno, eh, no ONG. sé si del gobierno, es como una ONG que premia a, los, a, las, a, los, a, las, a las alcaldías o no sé si a las instituciones en sentido general que hacen buen trabajo eh, en lo que tiene que ver con el medio ambiente. En el caso de aquí de San Francisco de Macorís, que ganó con el tema de la limpieza y se le donaron o regalaron esos motorcitos. Entonces, eh, una de las cosas es que supuestamente se habilitaron esos motoconchitos para recoger la basura que hacen un trabajo importante. Otra de las cosas, eh, con el tema de móvil soluciones, eh, Siquio me comentaba, decía, yo he investigado y trató de buscar, eh, ver otras opciones, supuestamente, que le, más, com, eh, le convendría más a San Francisco de Macorís y nadie... Según si nadie hace el trabajo por el precio que lo hace Móvil Soluciones. Y en algunas ocasiones, Eric, acá lo ha dicho, que ellos supuestamente están en rojo, que están en pérdida o que están al ras, que no lo le dejan... El, el negocio. Exacto. Exacto, o sea, pero que no le deja ningún beneficio ese contrato con el Ayuntamiento no, de San Francisco de Macorís. Pero no sé si ustedes lo recuerdan. Para pero no sé si ustedes lo recuerdan, que Eric aquí lo sí, dijo, sí, sí, claro. no, que para ellos no era negocio. Él, él ha dicho que el contrato hay que revisarlo porque lo que le están pagando no es compensatorio pero Exacto. yo lo que le recomiendo a Eri es que abandone el negocio Entonces, porque nadie, ningún empresario está sujeto a trabajar para nosotros, perder Amado Gergian, amigos televidentes, lo que nosotros deberíamos de preguntarnos es lo siguiente ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la solución? que va a pasar con la alcaldía? ¿Soluciones del pueblo de San Francisco de Macorís? ¿El tema de la desesperación? O sea, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar de la alcaldía? ¿Cuál es la respuesta que le va a dar la alcaldía y móvil soluciones a San Francisco de Macorís y a la gente que lo que sencillamente quiere es no tener problema de cúmulo de basura, no tener esos, perdón, amado, esos vertederos improvisados que sí que están mal, como dice nuestro compañero Francia, ahora cuando tú tienes tres, cinco, no fundas de basura en tu, en tu casa, que el, el, el tanque que ponen en los edificios, en el frente de su casa, si tú tienes un tanque, está lleno, ¿dónde tú lo vas a llevar cuando no te cabe más? No. O en esos residenciales claro. que Según están atestados. hay que dejarlo en la cocina para que se Por eso de... de... si yo le preguntaba claro. y yo quería que le Estuviera aquí desde el principio, yo le preguntaba: bueno, pues tú no has ido a la cocina y no sabes lo que pasa con la basura cuando tiene tres días. No, no, no, no. ah, Qué bueno que llegue. Entonces, eh, cierro, amado, diciendo. <ríe> Ese hijo amado diciendo, nosotros, Siquio, Móvil Soluciones, Pueblo de San Francisco de Macorís, lo que queremos es un pueblo limpio. Y bueno, y Siquio decía, pero mira cómo está la salida, mira cómo están las calles. No, pero, pero no, eso no es lo que, lo que, lo que, que te que dicen las que... comunidades, Siquio, por favor. Siquio... Estuve llamando, Siquio, no me contestó la saber, llamada. Y el, el síndico tiene que saber que si la salida está limpia, es porque precisamente es la, la salida o entrada de la ciudad, dependiendo de cuál sea la vía que tú estés tomando en ese momento porque eso regularmente lo que hace es que le limpian la cara a las cosas. Pero realmente el gran problema está en los lugares dentro de la ciudad, en los barrios periféricos. Ahí sí está el gran problema. Y Yo te voy a decir algo. Uno de los problemas que la gente nota es que la empresa que está obligada a recoger la basura no ha hecho grandes inversiones en ese negocio. No ha hecho grandes inversiones. De hecho, todo el mundo entiende que los camiones eran lo que los anteriores camiones que le recogía la basura al síndico Félix Rodríguez. Sí, la, se ha el, hablado de eso. Es mucho. la misma estructura, es la misma estructura. Dígame. Ok, es la misma estructura que estuvo trabajando, que yo te la compro, yo la negocio contigo y sigo trabajando con ella, pero los camiones no están en condiciones de eh, eh, Dije que habían comprado unos camiones móviles y no los quiere entrar al vertedero uno dos no sé hay uno nuevo que ellos uno. compraron un blanco que se mueve muy rápido por cierto eh, sí sí Yo, eh, incluso el otro día le caía atrás traer le llamé la atención porque iban con, iban con imagino que más de 100 no sé si se un camión de cam basura sí para arriba en las la guasas me topé con ellos ahí. ah pero una competencia ellos no acá, pero tampoco así pero bueno. si sí, tiene un camión nuevo ahí bueno la cuestión es la cuestión es la cuestión es que es una realidad la que tenemos. Mucha basura y poca responsabilidad de la institución que está o bueno, de la compañía, de la empresa que está obligada a su recogida. Y poca supervisión o prácticamente ninguna de quien está obligado Exacto. a limpiar la ciudad, que es el ayuntamiento. Yo lo he dicho aquí varias veces. Y he dicho, y voy a repetir esta frase, que pudiera ser manida en cierto modo, porque le he dicho muchas veces, si Siquio fracasa, fracasó San Francisco. Ahora siquio está haciendo muy poco por no fracasar. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional también. Bueno, bueno la, no pude llegar en el en el ámbito del no, inicio de mira comentarios eh, yo quiero reiterar yo quiero reiterar esa posición nuestra en producir un cambio de actitud frente a la problemática de la basura de, de hecho la basura no debe ser un problema de ninguna ciudad sino el gran negocio de la ciudad que después que tú consumes y lo que desechas se convierte en útil para otros y para el municipio, debe ser la, la concreción de un trabajo de una empresa y del ayuntamiento, pero que la comunidad también participe. En la medida que nosotros nos, nos movilizamos con esa basura hacia un punto y creamos vertederos improvisados, son mis mi grandes problemas y mi preocupación. Digo que es una irresponsabilidad del ciudadano que saliendo de su casa se la saca sin tomar en cuenta la fecha y la hora de pasar a recogerla. Ahora, no voy a tapar el sol con un dedo si en la frecuencia de lo que es la recogida de basura por parte de la compañía responsable, que es Móvil Soluciones no se puede tapar el sol con un dedo, de que si no hay frecuencia, si no están pasando, no están pasando. Ahora, le he mandado un mensaje a nuestro querido amigo Eri. Que la comprensión de la ciudad solo sí podrá ser posible cuando se advierte que producto de los trabajos que se están haciendo en el, en el vertedero, en el territorio del vertedero, se le pueda advertir a la población y decirle Mañana jueves, eh, viernes, no saquen la basura a los sectores que correspondían, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque estará cerrado el camino al vertedero. Si lo hacen así, no le viene encima toda esta crítica, no le viene encima. Y justifican el por qué no pasó el camión. Pero ya la población está atenta que producto de los arreglos y reparación, en el día de viernes no estará laborando, no estarán laborando recogiendo normalmente en tales zonas. Eso es política de comunicación también. Ahora, ahora, el ayuntamiento y vuelvo y repito, no es existió. Mi problema está en que los funcionarios que se le paga para que sean directores de ornato y limpieza sean los que estén en las calles y produciendo. Y el ayuntamiento tiene unos vehículos y unos motores que debieran ser los alternativos para los momentos de crisis. Yo no soy un loco, yo, no, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo y de lo que estoy hablando y conozco muy bien la problemática. Ahora, cuando hablo de la población, tiene mucho que ver con una desproporcionada forma de colocar o de tirar la basura. Baja que tú le estás quitando responsabilidad. Aquí no, jamás. Yo, jamás. Tengo, yo tengo un hombre en segunda, tengo un hombre no en jamás. primera y un bateador malo en el home sí. con un buen pitcher. ¿Qué es, lo, qué es lo que cabe? Es mandarlo a tocar para seguir avanzando sí. y esperar que el siguiente bateador que venga ha, bueno. de, de, exacto dé de un, buen, un buen palo. Ahora bien, mm. tú lo que, que estás diciendo ahí son los funcionarios, el responsable de lo que pase en el ayuntamiento, es Siquio NG de la Rosa, bueno, no es ningún otro. bueno Déjate de cuenta. De todas maneras. Los funcionarios no, está, no, porque él lo puede, no. él lo puede quitar. Claro. Bueno, ahí y es que está. Si está, no me amigo. funciona lo quito, ¿por es que porque está. tú me estás dañando. Y yo le, yo, yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces le he dicho yo a Siquio Cambie esos funcionarios que no están haciendo No te va a hacer caso, si uno no le hace caso Entonces, a nadie. Ya será su a Josefina, pro... ya, <risa> ya será su <risa> problema. <risa> ya será su problema amado, públicamente no, no cruce para allá amado y que yo no sé si fue que se... Sefina, no le haga caso a amado ni a Yayán, porque yo no sé si no, no Yallán no ha hablado no no no. No, no, no no no al contrario no no no no ha hablado excúsame estoy una chansa no, me no, no, un abrazo un abrazo para doña Cefina estoy una chanza. yo no sé si si yo le quito una novia a Amado. ya es una quisiera, permítame la producción, no quisiera Dile por favor al compañero Francis sí, sí. que donde yo estoy no me ponga, donde yo no estoy, no me ponga. Bueno, yo no he hecho ya. referencia a no, nada buen, sí. personal. He dicho que es una chanza. He dicho que es una chanza. En, en esa chanza que, que, no, no, que no, no, a mí no no, No, no, no, no, no venga a seriezar tanto el comentario. No, no, no, un momentito. Concluyo. Aló, dilo, te, te dilo lo que tú quieras. estoy diciendo que en esa chanza que a mí no me pareció de buen gusto. Está bien. No me, pareció, no me pongo porque yo no estoy. Ya yo lo he repetido tres veces en otras ocasiones. Recuerda que te lo he dicho. No me ya, ir, yo no estoy. Adelante, yo soy responsable de lo que digo. Adelante, entonces, pero tú. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la observación en la población, recuerden que siempre es a un montón de basura que en una esquina de un barrio le toman la foto. Mira cómo está la basura. Esa, esa. No la que está retenida frente a, un, a, a su casa, que son los que tienen la razón de que la Móvil Soluciones le recoja la basura y que el ayuntamiento se emplee a fondo. Yo he hecho lo indecible para poder pronunciar esta palabra en torno a, o en la posición de crear conciencia ciudadana sobre la limpieza, el ornato y limpieza. Ahora, le he dicho a que hoy más de una ocasión, estás en la ruta y trayecto de tu último proceso político y de gestión. En su última estación. Y de gestión. Solo tú puedes transformar y cambiar la percepción que se tiene de no trabajo o de no acción en el ayuntamiento. De lo contrario, te llevarás la, el galardón de ser el alcalde el peor. Un peor valorado. Así es. Este es el momento de que Siquio se sacuda. Una serie de funcionarios, se lo he dicho y lo repito, que no funciona. Que ya no, no, nada, óyeme, que ya no tiene, por qué, haciendo, y ya no que tiene por qué estarle haciendo caso al partido. No le tema al partido. Usted es el que tiene el mando. Transforme los departamentos para que sean funcionales. el partido lo abandonó, y el, el partido lo abandonó desde el principio. Claro. Están todos nombrados claro. a nivel nacional. No esa ha sido mi posición bueno mis amigos yo dije una vez que lamentablemente Siquioca que ha sido uno de los mejores políticos que hemos tenido en San Francisco sí. tanto a nivel cuando ocupó cargos nacionales cuando ocupó funciones locales y como dirigente político una, una, una estrella pero el hombre no es como comienza sino es como termina esto va a manchar toda una historia de muchos años de política, de trabajo de dedicación de visión y va a empañar lo que está pasando ahora. Y yo pienso que realmente cuando yo critico a Siquio, no es porque uno. Lo que esté, quiere que se remeneque Pero y claro, que porque sabemos de esa capacidad. ¿eh? Siquio es mi amigo y es un hombre a quien yo le tengo respeto, cariño, admiración. Pero lamentablemente no me puedo callar ante la realidad que está ocurriendo. Porque es que no es así es que no es, asiquio, es, a, es al cargo. Bueno, está bien, pero tú sabes que hay una relación personal entre el cargo y la persona, o sea, el individuo. Y eso regularmente no todo el mundo lo, No todo el mundo tiene la suficiente resiedumbre, vamos a decir, para separar ambas cosas. Es muy difícil, saberlo Entonces, lo que quiero básicamente es Ajá. llamarle Ajá. la atención al amigo y decirle, mira, eh. eh haz lo que tienes que hacer, llévate de aquellos que no son ni políticos, que no están contigo en la política, sino que son tus amigos y que te quieren y te aprecian. Y tratas de ver cómo te, te remenea, ¿verdad? Sí, y, claro. Y, y va buscándole una solución a este problema. porque es, es el problema más serio? Este es el momento de salvar... Ezequiel que se está salvando él mismo. Bueno. Si hace lo que debe hacer. Señores